Check the mic and make sure it sounds right, boy. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy, una vez más, te hablaremos de algo que seguramente no monetizará en YouTube, pues es considerado un tema delicado. Sin embargo, estilócrata, es muy importante, tanto para ti como para tu pareja. Es algo que debes atender siempre. Entre otras cosas, vamos a hablarte en este video del esmegma y la balanitis. Una cosa que esperemos no conozcas nunca. Quédate, te va a interesar este video. Querido estilócrata, cuando la mayoría de las personas habla en la salud del pene, Piensan en las infecciones de transmisión sexual o incluso en la disfunción eréctil. Y sí, está bien. Estas condiciones sin duda afectan la salud del pene. Pero el tema es mucho más complejo que eso. Hay muchas cosas diferentes que pueden afectar la salud del pene, incluyendo las prácticas de higiene, cambios en el estilo de vida y cualquier condición de salud subyacente. Es por eso que el día de hoy te hablaremos de ese tema importante. Si quieres saber más acerca de las medidas de higiene que debes tener en esa zona tan delicada, quédate. Antes de comenzar, te invitamos a que le des like a este video, también a que lo compartas y nos ayudes a superar al algoritmo. Este tipo de videos no monetizan, por lo que no son especialmente favorecidos nosotros lo hacemos por compromiso con nuestra comunidad. Si te interesan más este tipo de temas, visítanos en estilocracia.com. Allí encontrarás temas parecidos a este y próximamente nuestra sección con shooting con nuestros propios modelos. Te van a encantar las imágenes. Ahora sí, comenzamos. 1. ¿Qué afecta a la salud del pene? Por supuesto, antes de hablar de la higiene, debemos tocar el tema de la disfunción eréctil. Esta puede ser causada por desequilibrios hormonales, como un nivel bajo de testosterona, y esto, a su vez, puede ser causado por una serie de factores diferentes, que vamos a discutir a continuación. Primero, edad. A medida que envejeces, es más probable que experimentes disfunciones sexuales como la disfunción eréctil. Esto es en parte porque tu nivel de testosterona disminuye naturalmente con el tiempo. Segundo, condiciones de salud. La presión arterial alta, la diabetes mellitus y algunas condiciones neurológicas pueden causar disfunción eréctil. Las condiciones psicológicas como la ansiedad y la depresión también pueden causarlas. Tercero, sexo. Si deseas tener relaciones sexuales sin condón, asegúrate de que tanto tú como tu pareja se hayan sometido regularmente a pruebas de ITS o que permanezcan en una relación monógama. También orinar tras mantener relaciones sexuales para eliminar cualquier tipo de bacterias que se encuentren en el pene es primordial. Además de limpiar los genitales, solo con agua, tanto antes como después del acto sobre todo si se han utilizado lubricantes e incluso si se ha usado preservativo. Además, debes tener en cuenta que el sexo áspero también puede dañar tu pene. Por ejemplo, tirar hacia atrás del prepucio abruptamente puede causar una ruptura de este. o doblar accidentalmente el pene erecto puede causar una fractura traumática. Límpialo bien Ahora sí, Abordemos el tema de la higiene. Estilócrata. Practicar una buena higiene es esencial para tu salud. Lava el área del pene y la ingle todos los días para mantenerlo limpio. La mala higiene puede causar una acumulación de esmegma. Y tú te preguntarás, ¿qué es el esmegma? Esperemos que nunca tengas la mala suerte de conocerlo. Pero si es que sí, sabrás que es una sustancia grasa maloliente e irritante que ocurre debajo del prepucio. Si el esmegma se acumula, puede causar inflamación en la piel adyacente. Esto puede ser incómodo y puede ser causa de una balanitis, una condición donde la cabeza del pene se vuelve roja e inflamada. Incluso con un pene circuncidado, debes mantener la higiene de esta zona, ya que si no, Puede conducir a la irritación y la inflamación, incluida la balanitis. Puedes lavar tu área pública con agua tibia y jabón suave sin perfume. No uses jabones agresivos ni frotes demasiado el área, ya que la piel sensible de la zona puede irritarse. Además, no olvides secarte bien, ya que cualquier acumulación de humedad puede proliferar bacterias u hongos. Otro punto importante es que te limpies cada vez que orinas. Asegúrate de no dejar ningún residuo en el glande. Este debe estar limpio y seco. 3. Consejos generales. La salud del pene necesita un enfoque holístico. En otras palabras, el cuidado de todos los aspectos de tu salud general es importante. Esto es especialmente importante ya que una gama de diferentes condiciones de salud pueden afectarlo. Así que toma en cuenta lo siguiente. Mantente hidratado. La hidratación es importante para tu salud general, así como la salud del pene. Una de las funciones principales del agua es limpiar nuestro organismo. Así que trata de beber al menos litro y medio de agua al día. Come una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada es clave para ayudarte a reducir las posibilidades de desarrollar diabetes y enfermedades cardíacas, las cuales pueden causar disfunción eréctil u otros problemas. Existen algunos alimentos que pueden aumentar los niveles de testosterona y mejorar la fertilidad, como las espinacas y el aguacate. Mantén un peso saludable Mantener un peso saludable puede reducir las posibilidades de diabetes, colesterol alto, y enfermedades del corazón, todo lo cual afecta la salud del pene. Además, cabe mencionar que el estrés y la ansiedad pueden afectar tu rendimiento sexual y fertilidad. El estrés también aumenta las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La falta de sueño puede conducir a una baja testosterona y otros desequilibrios hormonales. También debes evitar el tabaco y trata de beber alcohol con moderación. 4. Tu modo de vestir. Estilócrata, para que la higiene genital sea completa. También existen una serie de recomendaciones en cuanto a la indumentaria. Elegir preferiblemente prendas íntimas de algodón, que permiten la transpiración y reducen la sudoración, y por tanto, el riesgo de infección por hongos o bacterias. Evitar las prendas ajustadas, tanto interior como exterior. Aunque te gusten los jeans skinny, modérate. Y para favorecer una mayor transpiración, se puede incluso dormir sin ropa interior. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció este tema. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.